¿Cómo estás? Habla Andrés Luzón Founder de Primera Reunión. En este video lo que vas a ver es un fragmento de una charla con Carolina Sanzing, CEO de Nuvox, ex directora de Hatfond de Latinoamérica, donde hablamos de qué es marketing, o sea, la fusión entre ventas y marketing, y cuál es el rol de un Chief Revenue Officer o CRO. Espero que lo disfrutes. Pero lo que a mí más me pone orgullosa era esta foto, en realidad, y era que eh, pudimos lograr, ¿cierto? Esta foto es de las reuniones que empezamos a poner semanales que se llamaban marketing De hecho, cuando publicaste, Andrés, sobre eh, este, esta charla, hubo alguien que te comentó que efectivamente la alineación entre marketing y ventas se llama marketing Y es así, es una palabra medio inventada que viene de, de S-Marketing. Y esta es una, una, un print de pantalla, ¿cierto? De nuestras reuniones semanales de marketing donde en una misma reunión está todo marketing y todo ventas y todo partnerships en pos de los mismos objetivos justamente cuál es la gracia de marketing es que son al final los fundamentos básicos cierto que necesitamos para alinear a los equipos de ventas y a los equipos de marketing para que juntos hagamos crecer cierto mejor a las empresas de hecho este término marketing viene justamente de sus palabras en inglés cierto de sales y marketing que justamente se refiere a estos dos equipos trabajando en conjunto donde la idea es tener objetivos medibles ¿cierto? Que cada uno se comprometa de entregar de un lado hacia el otro, ¿cierto? Y que existe una responsabilidad mutua al final que eh, ayude a las empresas a, a crecer más. Entonces, ahora un poquito lo, a lo que nos compete, ¿cierto? Bueno, ya, claro, esto suena súper lindo, qué sé yo, pero vamos a la práctica, ¿cierto? Si yo tuviera que aplicar algo la próxima semana, ¿qué es lo que puedo hacer? Y eso es un poquito el objetivo de esta charla, ser súper práctico eh, y ojalá puedan sacar ciertos tips que los puedan aplicar mañana en su reunión, ¿cierto? Eh, se puedan juntar los equipos de ventas y marketing y empezar a aplicar ...estas estrategias de Smart Hay una, una pregunta que justo Luciano... ...que, que la hizo cuando se, se anotó, es... ...¿Marketing y ventas deben tener un mismo líder? En tu caso, ¿sí hay un mismo líder? Este, no sé si podés rápidamente contar... ...cómo es la estructura que, que está armado en Chocico. Sí, claro. Es una súper es una buena pregunta. Yo creo que como ustedes pueden ver... ...más y más las empresas están tendiendo... ...hacia ir hacia allá, ¿cierto? En general, en Latinoamérica todavía... ...el rol del Chief Revenue Officer es un poquito nuevo... Eh, pero están empezando a aparecer cada vez más, especialmente en empresas eh, B2B eh, que tienen ciertos ciclos de venta un poco más complejos, quizás ciclos de venta un poco más largos, ¿cierto? Por lo tanto necesitamos estar mucho más alineados, ¿cierto? Y donde marketing en general debería tener un rol mucho más de adquisición de demanda y no tanto solo de branding, ¿cierto? Como muchas veces lo vemos en otras empresas, quizás más de retail o más grande. Entonces, en verdad para ser eh, concreta y responder la pregunta, no es que sea un sí, sobre todo, todo depende de las empresas, ¿cierto? Pero, ¿en qué tipo de empresa yo sí recomendaría tenerlo? Son en aquellas empresas, ¿cierto? Que tienen que tener un funnel, ojalá, eh, constante de demanda, ¿cierto? Eh, y en que todos los meses, ¿cierto? Yo necesito alinear esa demanda con eh, mis equipos de ventas para poder cerrarlo de la, mejor, de la forma más efectiva. Y esos tienden a ser empresas, muchos SaaS, muchos B2B, ¿cierto? Eh, empresas de recurrencia, eh, no tanto empresas quizás más retail, más grandes, que en verdad tienen un área de brand, ¿cierto? Muy grande. Eh, y, por lo tanto, ahí yo recomiendo, sí, tenerlos en conjunto. Otra pregunta que me hacen bastante es, ¿quiénes deberían estar abajo de ese chief revenue officer? En Nuvox, por ejemplo, Nuvox es un software eh, B2B para SMB, o sea, para empresas pequeñitas. Por lo tanto, nuestro ticket promedio es bajo, chiquitito, y un ciclo, ciclo de venta es, es eh, eh, corto. Por lo tanto, nuestro foco de crecimiento es mucho nuevo MRR, es decir, nuevos clientes, ¿Cierto? Eh, entonces, en esta estructura yo recomiendo que el equipo de marketing y el equipo de ventas y cualquier tipo de canal nuevo esté bajo el Chief Revenue Officer. Ese es un modelo. Existe otro modelo de Chief Revenue Officer que el equipo incluso de clientes está también debajo del Chief Revenue Officer. O sea, tenemos marketing, tenemos ventas y tenemos customer. ¿Cuándo hacer uno versus el otro? Eh, cuando tu, tu cross-release, o sea, tu porcentaje de, de nuevo revenue o de nuevo MRR que venga de la cartera, supere el 20%. Ahí yo sí recomiendo incluir a Customer. ¿Por qué? Porque justamente revenue, de tu, tenemos que alinear todos los canales de revenue y cuando Customer es un área importante de nuevo revenue, yo también lo, lo recomendaría ahí. ¿Y cuáles son esas empresas? Son, por lo general, empresas de multiproducto, de tickets más altos, ¿cierto? De ciclos de venta más largos, donde el farmeo, ¿cierto? O el farming de estos clientes es muy importante eh, source de nuevo revenue.